Ya estamos de vuelta con nuestro programa. Estamos con un tremendo invitado, con Bernardo Jabalquinto, nuestro economista. Oye, Bernardo, ya eres de la casa. Sí, yes, muchas estás? gracias. Muy bien, muy bien, contento. Están pasando muchas cosas interesantes en el ¿Es país. ¿Cierto? Sí, sí, harto. Hoy día, de hecho, vamos a hablar de un tema... Caliente, como todos los temas de hoy día en nuestro país. Pero mira, antes de empezar a conversar, Bernardo, vamos a ver una nota introductoria que habla del de transporte público, tema del que vamos a hablar ahora. Un estudio enmarcado en el proyecto Ciudad para Todos del Centro de Políticas Públicas de la UCE comprobó el déficit que existe en transporte público. La iniciativa, que también incluye evaluaciones sobre acceso a educación, salud, seguridad y áreas verdes, analizó todos los recorridos y frecuencias del Transantiago y la distancia de los paraderos y estaciones del metro, con lo que estableció grados de accesibilidad a la locomoción colectiva, mientras que en regiones efectuó una medición similar. Así, y a partir de un estándar inglés, concluyó que 3 de cada 10 chilenos tiene un nivel deficiente de acceso físico al transporte, porque sus casas están a más de 640 metros, 8 minutos de caminata de un paradero de bus, o a 950 metros, 15 minutos de desplazamiento peatonal de una estación de metro, lo que se suma a que el transporte, en el área pública, no cuenta con la capacidad adecuada, principalmente en horas puntas, generando así una situación que no es la correcta para una vida digna. ¿Complicado el tema del transporte público en Chile? Un problema que finalmente como que no se le ha dado mucha solución aún, ¿no? Yes. Eh, mira, Bernardo, de esto te voy a decir que el presidente Gabriel Boric llamó a bajarse de los autos y a subirse al transporte público. ¿Existen esas condiciones para realmente lograr que los chilenos nos subamos al transporte público y nos bajemos de los autos? Mira, realmente... Ustedes vieron hoy día en la mañana toda la tragedia que quedó con el sí. metro. Mm. O sea, se paralizó prácticamente todo Santiago. Entonces, si tú me preguntas eh, si existe la posibilidad de que nos podamos bajar del transporte, o sea, que nos bajemos de los autos y nos subamos al, al transporte público, lo veo muy lejano porque no hay ningún incentivo para que las personas puedan tomar un, un transporte público con lo que tuviste hoy día o sea no estamos realmente preparados Chile tiene una deficiencia de, de micros de buses si tú vas a las regiones y además que todo lo que se tiene que invertir hoy tiene que ser ecológico entonces es más caro ¿no? es mucho También. más es mucho más caro claro entonces ¿de, de dónde van a sacar la plata para poder mejorar el sistema que fue implementado, digamos, en un país que se creía en un minuto... En desarrollo. En desarrollo y realmente... No lo era. No lo era. Es como cuando Rodrigo Jordán llegó al Everest dijo, no, más Chile mediocre. Sí. Ya se acabó eso y seguimos siendo mediocres. Es terrible la verdad, pero... ¿Cuáles son los mayores desafíos finalmente que tiene que enfrentar el transporte público para mejorar eh, el servicio? Mira, yo, yo siento, eh, esta es mi opinión personal, sí. y creo que eh, si, si tú ves que los salarios de las personas son tan bajos, entonces, eh, regular los precios de los transportes, est eh, est establecerlos con un precio, eh, no va a ayudar en nada porque la, la gente va a seguir evadiendo y eludiendo el pasaje. ¿Okay? Entonces, los subsidios que dan a los, a los choferes les da lo mismo, porque a ellos les pagan por transportar gente, pero la persona que es usuario, para ellos pagar 700 pesos por el transporte público les duele el bolsillo porque realmente es muy bajo el salario que ellos reciben, más tú sumas la inflación claro, no la situación económica que se está viendo hoy día en el país en, es muy complejo entonces la gente no está pagando lo que el, el Estado tendría que hacer es bajar la, el, el, el costo del transporte público para incentivarlo, porque si no, no lo haría. Si tú no bajas, la, no vas a, a, a recolectar más dinero, uh -huh. porque lo que pasa es que, como es tan alta la tarifa, la gente lo evade. Pero, pero si. tú crees que. A ver, espérate, Bernardo, pero tú crees que la evasión tiene directa relación solo con eso? Que la gente sea. Porque de, de repente, igual es una frescura. Como que hay mucha gente que lo hace porque todos lo hacen. Es como casi que se volvió una costumbre evadir. Claro que sí. Y que finalmente, eso, o sea, eso no, no ayuda a nadie, porque es una cosa, es un círculo vicioso muy malo. Claro, pero pero cuando a ti te duele el bolsillo... Claro, si lo puedes hacer, bueno. Mm. Lo vas a hacer, correcto. Y, y te y sientes como con el fondo, con el poder de hacerlo. Como que supuesto. tienes casi que la razón. Claro, Fíjate tú que en Estados Unidos el, el, el transporte público, mira, yo desde el año 81 aproximadamente, el, el transporte público cuesta un dólar. Va a donde quieres. Mira, entonces acá tú no puedes cobrar, o sea, tú deberías cobrar, por ejemplo, si va dos estaciones, dos estaciones, ¿sí o no? Acá te cobran un tramo completo. Claro, es la misma, es la misma plata, claro. Es, es lo mismo, si tú vas a Pajarito, como si fuera su ponte de, de Manuel Montt a Pedro Valdivia. Entonces eso no, a ti no te incentiva. Entonces, totalmente, gente... totalmente. Oye, ¿cómo Inglaterra incentivó que la gente usara más el transporte público? Bueno, justamente por eso, porque la gente es que... Los países desarrollados tienen un, otra mentalidad sí, sí. ecológica. Ellos ya ya están inmersos en el todo lo, lo que es ecológico. O sea, tú vas a Holanda y tú ves todo todo lo que tú... Esas grandes aspas, ¿no es cierto?, de, que, que, que producen energía. Ellos están inmersos ya en, en, otro, en, en otra otro modelo. Onda, sí, sí. Nosotros, sí. lamentablemente... ¿Estamos muy lejos de eso? Estamos lejos. Muy lejos. Miran, se va a acabar este gobierno y no lo vamos a ver. Ah, obvio. No lo vamos no, a ver. Estamos claro entonces, de eso, entonces sí. lamentablemente, el costo que paga la gente. Mira, eh, hace pocos días atrás también hubo otro eh, enfrentamiento de personas porque estaban en la estación central y quedó la crema. Eh, la gente se está. Eh, revelando también en el, en, en, el, en, el, la, en el la salud pública que tú has visto que están la gente ahí entran a robar las farmacias sí. entonces si, si, si el gobierno no entiende que tú no le entregas imagínate el, el quinto retiro era una cosa tan fácil de hacerlo ¿Qué? y no lo hicieron ¿qué crees tú? ¿qué opina la gente que votó por el presidente de la república que no, se me... comprometió? O sea, hacer. totalmente, no le creen nada, pues, obviamente. Están, hoy día estaban hablando también de que iban a hacer, no sé, a militarizar la, la zona de la Araucanía. Ah, sí, pero lo pensamos hoy día en la actualidad también, sí. Claro, otra vez van a estar allá, van a volver todos los incidentes, la quema. Entonces, no son soluciones que ellos... Mira, yo creo que eh, lamentablemente... Yo, yo no, no estoy de acuerdo ni, ni, ni con ningún eh, partido político, ningún, yo hablo como un economista. Sí, total. Que ve, digamos, que tanto un lado o el otro no se no son capaces de ponerse de acuerdo. No, es que sí es lo que hablamos. El <risa> tema de los acuerdos, Dios mío, no es que no existe, no, no, no. No hace una cosa, a lo mejor está haciendo lo mejor posible eh, el presidente y lamentablemente, inmediatamente, le aportillan todo lo que está haciendo cuando llega, no sé, ni tres meses de... Claro, claro, no lo dejan, finalmente no lo dejan gobernar. Claro. Bueno, entonces, lo que pasa es que tiene que ver con la confianza, porque finalmente cuando un, lo, lo más importante en la política y en la economía es la confianza. De hecho, la confianza te hace predecible, que lo mejor es, en política, ser predecible, porque claro. lo que necesita la gente es certeza. Y resulta que si tú no tienes idea de lo que va a ser la persona hoy día, el que está a cargo, entonces la gente no tiene nada de certeza ni nada de confianza. Es más, la gente que hoy día... Está con Boric, es la misma gente que votó por Boric la primera vez que era el 20%, son ah, los mismos. Son los, mismos. Sí, los otros son los que no querían acá, no querían a esto y eso eso es todo. Pero no es raro finalmente lo que está pasando. Lo raro es que él no te, que, que no está, finalmente está como acá allá acá allá y no no hay como por dónde agarrar. No, no está entregándole un, una, dirección una dirección al país, al país. absolutamente sí. Okay. Oye, eh, por lo mismo, bueno, hay muchas cosas igual, problemas en Chile que tienen que ver con las calles, que tienen que ver con el transporte mismo, que se dan hace muchísimos años. Y en ese sentido, eh, ¿no se ha mejorado tampoco mucho las infraestructura? Entonces, esa es otro, otra falencia que tenemos nosotros en el país, porque Santiago está lleno de hoyo. Terrible, <risa> entonces, teatro, teatro. Sí, No, y lo peor es que los parchan y bueno, pasa y de nuevo se hace el hoyo. Claro, entonces sí, es una vergüenza. Es, es, es terrible, entonces si, si tú te fijas en los países desarrollados, ellos hacen políticas a largo plazo. Nos Pero ¿por qué eso no se hace acá, no Bernardo? Sé. ¿Por qué no se puede hacer algo así? ¿Por qué no partir de una vez? Yo, yo pienso que, eh, mira, la, la constituyente constitución va a ser un tema un super debate ya va a haber una guerra entre que los que aprueban no aprueban pero yo yo creo que la juventud está con Boris porque a ellos no les importa bueno, fue nada. la juventud los que votaron por Boris claro entonces, entonces ahora quieren que el voto sea obligatorio ok entonces esta nueva constitución va por supuesto ser aprobada entonces ah, ¿tú crees que va a ser Sí, totalmente. ¿Sí? O sea, ¿Sí? Pero claro que sí, pues si toda mira. la gente es joven, eh, tú le preguntas a cualquier joven, 25 años, hasta los 25 años están todos, apoyan, porque ellos dicen, oye, por lo menos antes no teníamos ningún beneficio, ahora por lo menos tenemos algo. ¿Eh? Entonces, claro, uno dice Bueno, yo... Estoy conversando con pura gente vieja, yo parece se nota, De verdad, en mi mundo No era así, esa es la realidad Me, me golpeaste Con la respuesta que me di. De verdad Y se nota que estoy vieja Oye, no, pero Oye, de verdad, bien, en yo, serio yo, La yo juventud soy... dice, de verdad No, la edad no tiene nada que ¿Cómo ver que la... le... No tiene nada que ver Olvídate, yo tengo el doble de tu edad Así que eh, conozco bien los temas económicos no cambian ni con la edad ¿ok? lo que sí importa es que tú cuando tienes a un líder a un, a una, a un estadista a una persona, digamos, en, en la cual tú le crees porque un día dice una cosa el día siguiente se da una vuelta a carnero y sale con otra sí. entonces, claro, la gente empieza a perder la confianza Lógico. los adultos ¿ok? pero la gente joven ellos no vivieron, por ejemplo, la, la dictadura, no tienen idea de lo que pasó. No le tienen miedo a los militares, no le tienen miedo a los carabineros, no le tienen miedo absolutamente nada, porque no, no tienen idea de lo que fue eso. Entonces, al final, ellos lo único que quieren es que su educación no tengan que pagar tres veces la carrera porque es un negociado. Y al final, ellos van a votar porque lo que ellos pidieron, que fue... La educación, salud y las pensiones. ¿Y se ha hecho algo con respecto a eso? Nada. Ah. Nada. Entonces, la gente está desorientada. Pero, como la gente joven es más revolucionaria, digamos, nosotros cuando nos vamos poniendo mayores, okay, Nos vamos poniendo más conservadores. Y. Hay cosas que aceptamos y hay cosas que no aceptamos. O sea, somos mucho más claros, mucho menos eh, claro. eh, irrumpibles en nuestro, en, obvio, en nuestras esencias, en, nuestra, en lo que creemos. Exacto, pero Lógico. los jóvenes no, son más arriesgados. O sea, ellos dicen, oye, pues, si total, ¿me va a afectar a mí? No. Pero esos jóvenes tienen padres y ven que sus padres sí están afectados. Claro. No vamos a entrar en una conversación y ahora aquí yo no estoy, ¿verdad? porque un joven tiene papá y los papás lo están pasando mal, o sea, económicamente hoy día el país entero está afectado. Oh. Y las eco O sea, y todo lo que está pasando, cosa que el que el mismo presidente dijo que él está a favor, ahora en contra, yo no creo que eso no les haya dolido igual, o tú crees que igualmente ellos no, porque la educación y no sé qué, pero si sí es cosa de ver si la constitución finalmente no está, no, no está haciendo nada. No, pero por eso te digo, o sea, mira, lo Más daño está dañando las libertades, de hecho. Por supuesto, y por eso que más encima, o sea, yo agrego... O sea, bajo mi concepto, ah, no. Sí, no, yo también estoy hablando Obvio, mi persona. Sí. La, yo creo que la juventud, más todos esos padres que están decepcionados, porque también votaron, suponte, por este presidente. Obvio, claro. Entonces, van, aquí tenemos dos opciones, pero ¿quién es la mayoría hoy en Chile? la gente mayor o la juventud. ¿La gente mayor. ¿Tú me vas a decir que la juventud, la juventud pues. No, pues este país tiene más más viejo que el juventud pues. No, pero o sea, que pueden ir a pues. que pueden ir a votar y que puedan ir a hacer digamos actividades, salir a marchar. oye bueno, yo, te, yo te creo a ti, pues, tú aquí, tú eres el economista. Chile, en, suponte en el ranking, la, la mayoría de la gente hoy, por ejemplo, los jóvenes no quieren tener hijos. Eso ah, está sí, claro. sí, es cierto, sí. Okay. sí. La, la, la, la, hay un grupo que... Eh, Gigantesco, de hecho, sí. Claro, las la mamás están teniendo hijos a los, a los 40 años, sí, es que... Claro, claro, claro. Entonces, pero todo ese grupo de gente joven, ¿ya? Es simplemente mayor a la gente que puede ir a votar. Sí. puede ir a votar. Claro, es que el joven se, se mueve. Es el como jo... que es el revolucionario, digamos, es... supuestamente. Claro, claro. Entonces ellos van a ir y van a votar. Y si lo están haciendo obligatorio, claro, al gobierno le conviene. ¿Y tú crees por eso es obligatorio? Le, le conviene al gobierno. Dios mío. ¿Eh? Yo yo creo que no voy a ir a votar aunque me metan preso. <risa> Porque no, no, no me gusta la cuestión. ¿De o sea, verdad? No, no me, no, me, no me parece que está... Está bien hecha, hay cosas buenas, pero una constitución que va a pasar a tener 490. 500, ¿Ah? 500, si no... 500 páginas. Ya es agotadora. Ya, o sea, te da la sí. ¿Qué, ¿Qué ¿Tú crees que un joven lo va a leer? Si los jóvenes acuerdan en tres minutos, si tú no llegas ahí el mensaje, chao. Entonces, realmente tú tienes que... ...ponerte los zapatos de ellos... ...y decir, oye, ¿por qué está pasando esto? Boric es joven... ...muy joven... ...pero, ¿cuál es su problema? ...de que él... ...todo lo que le prometió... ...a las personas... ...no ha cumplido absolutamente nada... ...entonces... ...todo el país... ...entra en crisis... ...porque suponte, si yo... ...soy ministro de... ...hacienda... Y doy un bono de 7 mil pesos. No que te voy a ir. En reemplazo de, del 10%. No, fue vergonzoso lo del bono. Lo del bono es una vergüenza. Una vergüenza sí, eh, sí. Entonces, yo creo que la gente como que ya eh, llegó a un tope en el cual no está tolerando todo esto que está ocurriendo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el transporte público. El presidente quiere que la gente deje de usar los autos y que use el transporte público, pero una persona con dos dedos frente, ¿cómo va a poder usar si se demoran tres horas? No, imposible, es imposible. Yo creo de eso a... que es más caro incluso el transporte público que andar en un auto y día, andar en ciertos autos que son súper económicos. Y, eh, eh, o sea, tienes eh, seguridad. O sea, te, te aportan demasiadas cosas que el transporte público no te aporta, o sea, el transporte público pasa susto, el transporte público hay... Eh abusos eh, hoy día o sea las cosas que están pasando en el metro de, de que drogan a la gente claro. o sea la verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que hoy día pasan a las que te expones al, al subirte a un transporte público o sea, sea tú, cual sea tú no sabes si vas a regresar en la noche a tu casa tal cual así es siempre tal cual entonces yo pienso que esa política que él que él está tratando de promover no le va a dar ningún, absolutamente ningún resultado, al contrario, va a hacer que la gente se endeude más, que compre más autos, porque no van a poder hacer lo que ellos quieren. Aunque suban la benzina, aunque suban todas las cosas, es imposible que tú hagas que la gente que tiene sí, la, la posibilidad... Verdad, sí, la verdad es que, que el tema de los combustibles de esto, claro. que han subido, yo creo que igual da lo mismo, todos tenemos pagados más nomás. No se paga más. Claro, no es, más. es un costo nomás. Exacto. Entonces, eh, yo te digo, o sea, yo veo, eh, por ejemplo, yo vivo fuera de Santiago y la gasolina es más barata que acá. Ah, sí. Sí. Entonces yo digo feliz viviendo fuera de Santiago porque sí. vengo una dos veces a la semana. y bueno, Porque Santiago está muy agresivo. La gente te grita, te, no andar, andar en la calle es terrible, es una jungla, es una, punta, es es una un, selva, es pero un... ya así a niveles, sí. Claro, más la agresividad, todo, todo, todo el narcotráfico todo. que se está tomando el país y todavía tampoco no hacemos absolutamente nada. Entonces, mira, tú te metes a hablar nuevamente de, de un tema que es sumamente relevante y que debería ser porque Chile tiene los medios. Yo te te dije el otro día. Sí, Chile me lo dijiste. Sí. Chile tiene to todos los medios mm. para poder ser un país pero de lujo entonces yo no entiendo por qué no utilizan esos recursos para poder implementarlo y todo eso es rápido para poder hacer las cosas de una vez por todas mira yo me acuerdo en, en una época que Chile fue la crisis creo que de, la crisis asiática puede ser. Sí, ya. Y estaba Michelle Bachelet de presidente. El 2010, el 2009, algo por esa época. 2008, desde 2008 con el presidente Frei, sí es verdad. El 2008 fue. Sí, la crisis, okay. sí, sí. ¿Ya? Okay. Y el desempleo en Chile se disparó, llegó a, nunca a lo que está hoy, sino que subió. Y ella dijo, ella dijo, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que la inflación suba, pero que la gente tenga comida en sus casas. Entonces empezó a aplicar políticas públicas. Públicas. ¿okay? Y las monetarias no funcionaron porque al aparentemente aquí en Chile nosotros somos el mundo al revés. O sea, si Estados Unidos dice que va a subir la tasa de interés, tú no puedes comparar Estados Unidos con Chile. No, imposible. Aquí suben las nunca antes habían estado tan altas las tasas de interés en el país ¿qué significa eso? Para, para que las personas lo entiendan es que simplemente el banco central sube la tasa de interés los bancos los bancos comerciales suben las tasas porque acuérdate que pagamos UFs sí. y pagamos intereses. Es lo que hablo todos los días: que uno ¿Ya? paga los arriendos en UF, uno paga en UF. ¿Ya? Los colegios en UF. Todo. ¿Okay? Pero no nos pagan en UF los sueldos. No sueldo. entonces y, y, y, y, y se ha disparado la UF de una. Eso sí, hay que sí, eliminar tremendo. O sea, sí. ya, porque sí. realmente estamos pagando el doble. Sí. Entonces, ¿quiénes se enriquecen al final de todo esto? La gente que tiene los bancos. Los más ricos siempre, claro. si son los mismos. Y, claro. y tú subes la taza, las tasas y tú no, y, y si las bajaran, ese eso no lo traspasan a las personas. Mira, si si aquí en Chile todos los supermercados bajaran los precios de los productos que ellos tienen, ¿qué pasaría con la inflación? Haría. O sea, en Estados Unidos, cuando la inflación sube, el presidente llama al dueño de Walmart y le dice, oye, bájate los precios. Un ¿eh? claro. Y la inflación baja de inmediato. Entonces, ¿por qué no hay una... una aquí debería debería existir más colaboración o más conocimiento de, de cosas económicas? Acuérdate que aquí en Chile el modelo económico funciona súper bien y se ha mantenido estable en todas las tormentas que hemos tenido. Pero el modelo de negocios es el que nosotros hemos mal aplicado, que es la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costos. Y por eso que hacemos todas las cosas a medio, a medias. Entonces pena, es sí. un circo, es un circo de reducción pobre. De los... sí, claro, totalmente. Entonces. Oye, y hablando, de, bueno, estábamos en el tema del transporte que finalmente deriva en tantas cosas que tiene que ver con todo lo que nos está pasando y se vive día a día eh, eh, el chileno de la calle que anda, que anda a pie y todo. Eh, el tema también que hay horas pic, hay horas de atochamiento, que la gente está horas metidas en tacos y los tacos ahora, eh, eh, o ¿sabes qué? Pasa, pasan cosas que son tan increíbles porque... Las diferencias son tan grandes eh, entre un lugar y otro, es impresionante. O sea, hay lugares donde uno de verdad no, no tenés tacos, tú estás de tu casa y no, no existe el taco. No existe. No existe, claro. existe uno lo conoce. Claro. Y de repente te dices ya tenés que ir para allá y uno va, y dice, oh, pero ¿qué pasó? en Es este otro mundo. Bueno, Entonces, y de bueno. verdad, y eso es lo que se vive el día a día, gente que está dos, tres horas arriba de un bus para llegar a su casa. Pero si hay un accidente, paraliza todo Santiago. Todo. Todo se Todo, absolutamente todo. ¿Te das todo. cuenta? Entonces, sí. por donde o tú sea, te vayas. pan en la costanera en la autopista claro, y queda y, y, la y las, yo, terrible. Yo, yo tomo la autopista insoportable. Y te digo que suponte me he demorado tres horas a llegar a Santiago. Sí, oye, mira, yo te digo una cosa. Hace yo creo que unos dos años, o un año, no sé, un año y medio, que cada vez que yo tomo la autopista sur, o. Oh, cual sea que no sea la, la costanera norte, está ahí una hora, una hora y media en un taco. Claro. Cuando tú estás pagando un tag, entonces claro. pues es decir que esto es y, una y vergüenza. Y estás pagando hora peak, más eh, encima. encima. En las horas pic, taco. Eso debiesen dejar de cobrarte. O sea, claro. es como mínimo. Si supuestamente las autopistas se hicieron para eso. Supuesto, no. Y no, eso, eso no existe ya. No, entonces te digo que realmente... Y, y si tú te fijas ahora... Están poniendo más tax más. En, las, en, en las autopistas. Sí. Entonces yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, si yo soy presidente de la República y le, y le prometo y le doy le muestro un escenario a las personas en el cual les voy a dar tranquilidad y en vez de decirle, apriétese los cinturones, no sé si tú te acuerdas de que hubo un ministro, eh, sí. Velasco, ah, sí. que dijo, apriétense sí. los cinturones sí. y la no, comunidad no, no, no, no. se fue, ¡boom! Sí. ¿Ya? Eso, eso no lo puedes hacer. Okay. de partida el, el Banco Central Autónomo tú sabes perfectamente que no es tan autónomo porque hay un miembro de un partido político en cada uno de los consejeros entonces y, y la presidenta también es de un partido político F eso fue creado justamente hay cinco bancos autónomos en el mundo y nosotros somos uno de ellos pero al final los chilenos no sé cómo hacemos ...para echar a perder las cosas, porque si es autónomo no deberían ser políticos, deberían ser claro, técnicos. nada que ver, no tiene por qué existir políticos ahí. Claro. Obvio que no, sí, sí. sí. No, o sea, todo lo contrario, autónomo. Claro. Obvio. Exactamente. Claro. Oye, bueno, tantos temas interesantes y siempre es un agrado hablar contigo. Así que Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente te esperamos eh, luego en la próxima invitación para que conversemos de muchos temas interesantes como siempre contigo. Igualmente, muchas gracias por la invitación.